Hola de nuevo aquí en mi canal lo, Hoy con Windows 10 ya casi, bueno ya muchas personas lo han actualizado a Windows 10 Sus computadoras porque dicen que es el mejor Y muchos chorros que se inventó Microsoft La verdad si sí está arrancando muy bien Pero hay un problema Que muchas personas no lo saben Que Windows 10 comparte tu contraseña Wi-Fi Con todos sus amigos de Facebook, de Outlook y de Skype sin que tú te das cuenta, o sea, lo ejecuta, ejecuta en segundo plano mm, y hay una forma de evitarlo, como siempre, pero si no lo sabes, pues mientras, todas las contraseñas se comparten y si tienes un dispositivo móvil, pues te beneficia porque si vas a visitar a tu amigo se conecta automáticamente a su wifi y ya, o sea, te beneficia un poco, así que... En este video no se lo voy a compartir a mis amigos <risa> Solo lo voy a compartir en mis redes sociales Ya si mis amigos lo ven, mejor Y bueno, vamos uh, Lo primero que tenemos que hacer es configuración Este, yo lo voy a hacer con el atajo Menú y tú, tú te puedes meter a menú y, y ahí te aparece configuraciones Bueno, ya una vez estando en configuraciones Nos vamos a red e internet Y como podrán ver, estoy, estoy aquí mi Wi-Fi está activado. Entonces nos vamos a administrar configuración de Wi-Fi. Después... Entramos aquí hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ay, bueno, no hasta abajo. Bueno, aquí van a estar marcadas estas tres casillas. Y esto es con Wi-Fi Sense. Así que... Tienes que desmarcarlas todas Ya sea, bueno, con las que quieras Configuración de Outlook, Skype, Facebook Y listo Y para que te conecte con las de tus amigos Que tengan sus wifi compartidas Nada más tienes que dejar esta casilla activada Y listo Con esto ya no se estaría compartiendo tu wifi Y tú y podrías tener acceso a los wifi Que tengan compartidos con tus amigos contigo Y esto sería todo, es un video demasiado corto y, y bueno, espero y, y te haya servido este video, hasta luego.